Bienvenidos a la Universidad de Navarra. En esta institución te ofrecemos una serie de herramientas que te ayudarán como alumno. Pero lo primero que debes saber es cómo acceder a todas esas herramientas. Para eso es fundamental que conozcas unas credenciales que te acompañarán a lo largo de tu vida universitaria. Este usuario se compone del alias arrobaalumni.unaz.es Este alias junto con la contraseña se te facilitó durante el proceso de admisión. Si quieres cambiar la contraseña, puedes hacerlo desde el gestor de cuentas. Con estas credenciales podrás acceder al aula virtual ADI, al gestor de cuentas, a los ordenadores de la universidad, Wi-Fi y biblioteca. Es importante que siempre te identifiques con el arroba alumni.unav.es excepto para acceder a los ordenadores, donde utilizaremos solamente el alias. No te preocupes si no conoces todas estas herramientas de las que te hemos hablado. Podrás encontrar otros tutoriales más específicos en los que te explicaré de forma más detallada en qué consiste y cómo puedes utilizarlo.